Ramón Antigua, en política a otro nivel aquí en Contacto Diario. Saludos, señor Antigua. Hola, jóvenes. Eh, hola, Antigua. Más, los Más de 5 millones de televidentes que todos los días amanecen orientándose con Contacto Diario. Así es. Hola, jóvenes. Ese es el término correcto que Antigua debe... ¿Lo duda? Usted, no, pero para nada. <risa> Antigua, en el día de ayer el presidente de la República, Luis Abinadel Corona, pues fue cuando pudo dar, pudo rendir cuenta, ¿verdad?, y eh, mencionar sus logros en este primer año de gobierno que le ha tocado, eh, ¿verdad?, conducir los destinos del país, por las razones que ya todo el mundo conoce. Y una de las cosas eh, importantes, ¿verdad?, a lo que se refirió y es lo que hoy amanecen todos los eh, eh, especialistas, los comentaristas, ¿verdad? los analistas, eh, comentando sobre las diversas reformas que él anunció que tiene previsto realizar en este periodo que le corresponde eh, ser el presidente de la República con el objetivo de enderezar, de encaminar realmente según el presidente eh, por el camino correcto la República Dominicana y necesita de múltiples reformas en diversos sectores de la vida nacional para que eso sea posible La opinión en este segmento de política de otro nivel De nuestro compañero Ramón Antigua Brito Bueno, el presidente de la república ayer de manera oficial Dio a conocer al país lo que ha hecho desde el 16 de agosto del año pasado Hasta eh, junio del año de, de este año Que es donde están las estadísticas y los reportes presentados de su gobierno el presidente de la República ha dado demostración de ser un gran, gran orador, no ha tenido que aprenderlo, parece que él venía ya con esa condición de estratega, de político, de, de líder. Y a la verdad que fue muy bonito, algo totalmente novedoso en el frente del Palacio Nacional, con toda una decoración eh, millonaria, muy bonita, muy bonita. ¿Verdad que sería antiguo? Y diferente, la familia Totalmente presidencial. Totalmente diferente, llegó Entonces, con la familia presidencial. Aunque, aunque eso que acaba de señalar Antigua, que está muy correcto, al final le puso su venenito, tú ves. Millonario. No, ah, es que es, que, es que, claro. Es que es no que, puede ser por, por decenas claro, de personas. No es que tampoco eso no puede salir Además por, el presidente el de la república, la república y está que, con su gabinete claro, que hoy hay, sentado que, en el frente. Yo, yo entiendo que eso es lo correcto, es sí. su equipo de trabajo y él da, está dando... Eh, eh, mostrando, exhibiendo los logros con la gente que son corresponsables. Y además el líder no puede mostrar limitaciones o debilidades a la hora de conducir a sus tropas. El presidente de la República debe hablar con la firmeza, con la exactitud, y sobre todo con la confianza en que habló anoche, como hablan todos los presidentes. Entonces, ¿por qué hoy salir cuestionando y criticando de que el hecho de que el presidente haya hecho ese acto? Realmente un espectáculo muy hermosísimo y primera vez una innovación en el estilo de hacer las cosas. Hoy salen a cuestionar que cuántos millones costó montar ese evento no, frente al eso Palacio no, eso Nacional. no tiene, Eso no tiene valor, el, el costo un amigo de eso. Suyo, una, anoche, cuando yo veía los los comentarios, los análisis <coughs> después de... Y por la primera por lo que inició, su primera parte, fue iniciando con eso, un amigo suyo eh, de mucha trascendencia, verdad que generalmente está en todos esos paneles cuando se está analizando sobre lo todo. Lo que pasa está, Victor, también que hay mucha gente que tiene que encontrar, eh, primero busca el defectico para empezar por ahí, porque sí. quizá no encontró otras cosas de dónde agarrarse sí. en el discurso. Si tú le preguntara, como dijo, previo al discurso a Leonel, te va a decir que quiere que le digan que se ha gastado el dinero que se ha tomado prestado. Leonel dice, se queja de que el pollo está a, 80 pesos, a 100 pesos, una libra de pollo. Leonel se queja de los altos precios de los bienes y servicios en la República Dominicana y creo que hasta es natural. De ahí a que no le luzca, hay una gran diferencia. Primero porque él es parte activa, comprometida con esos niveles de de precios que él critica. Primero, porque él apoyó a este gobierno. Y segundo, porque él hizo, dirigió el país por 12 años. Entre los cuales su deuda, la deuda de, de su gobierno, ascendió a 13 mil millones Lo de pesos. Lo único que le luce ¿Mm? al presidente Fernández y a otros que tal vez han vivido esa experiencia es que ese es su papel sí, de oposición. Es que debe porque debe ser así. Ese, de, de eso es que él vive él no vive de reconocer quien sí. vive de reconocer lo bueno que ha hecho Abinader es Abinader, que para eso le pagan sí, sí. el Estado Dominicano le paga. está, para, para, Leonel criminal, está para, para que todo lo malo cualquier cosita, cualquier detallito que a usted no le guste, para usted resaltarlo y a eso sacarle ventaja. El, el dinero que le da a la Junta Central Electoral del dinero que yo aporto a través de mis impuestos es que se lo dan a Leonel Fernández para que critique al gobierno que se lo da miramos la cosa El para que critique al gobierno que le da los recursos del Estado a través de la Junta Central Electoral por la parcela política que a él le han creado que también a él le han creado a él el mismo que dice el que está gastando los cuadros Antiguo, ahí mismo en ese mismo orden le luce a Margarita Cedeño de Fernández lo que salió ayer a decir y a criticar del discurso del presidente que era eh, con pocas eh, oportunidades muchas promesas Nada de hecho, y ella dijo, hay alternativa. O sea, ¿ya Margarita está reflejando sus intenciones de camino hacia la presidencia por el partido PLD? Eh, que vaya, porque el, el que a quien represente a quien quien represente a Danilo tiene que cargar con... Con, con, con Danilo. <risa> con ese muerto. Margarita, yo pienso que para el 2024... En otras cosas, estando el PLD en otra coyuntura, era una potencial candidata a la presidencia. Porque este es un país que está para mujeres y juventud. ¿Que está? Para mujeres y juventud. Ok. Antigua, vamos entonces ahora a adentrarnos en, en, en, la, en los aspectos de, la, de las diversas reformas que tiene previsto el presidente de la República eh, someter en este proceso. ...que le ha tocado pues, dirigir los destinos del país. Mira, el presidente de la República ayer en su corta locución también hay que reconocerle eso, fue una locución de unos 33 minutos. Y yo creo que precisamente, perdón Antigua, yo yo veía que antes, muy claro, también eso obedece al, al, al, al a cómo Como hemos no, he ido avanzando en materia de la tecnología y la comunicación que antes poca gente se, se, se interesaba por ver, por ejemplo, los discursos de los presidentes, ya hoy no, ya eso te crea una expectativa como si fuera un espectáculo, y todo el mundo está pendiente de lo que va a decir el presidente. Esa es eh, la, la facilidad de la, de la comunicación eh, en línea, en el momento, que al final sabrá Dios cuánto daño más nos, habrá, nos estará haciendo, pero total, Mira, El Presidente de la República se refirió a, una, a la transformación o reforma a 12 leyes, incluyendo una a, a la Constitución de la República. Lo que tiene que ver con el transporte, el, a, el, código, el código de Trabajo, la Constitución, educación, transporte, los hidrocarburos, la reforma, el Código Tributario para la reforma fiscal, la electricidad, el transporte, el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Contraloría y la Cámara de Cuentas. Son eh, leyes, normas eh, legales, eh, constitucionales que ha que son las que rigen el ordenamiento jurídico en la República Dominicana que según el, el informe del presidente van a ser eh, sometidas a un proceso de reforma en procura de hacerla más efectiva, más oportuna y elevar los niveles de sanción sobre todo en las que conlleve eh, sanción el incumplimiento de esas propias leyes. Yo creo leyes. que si el presidente en esta gestión logra logra cumplir por lo menos con un 40, 50% de esa de ese, de eso que tiene proyectado, pues realmente podemos decir que el país eh, eh, pudiera coger el camino correcto. Mira. La pregunta sería, ¿le dan tres años para eso? Bueno, por pues lo deja bien encaminado. El problema, es, él dijo que, que para los próximos años, inclusive... No dijo quién eh, dirigiría el pleno No, él dijo años. que aunque lo tocará a otros, <risa> antiguo, eh, eh, en su... pero Aunque eh, la reforma fiscal sí es este año. Recuerda que aunque sea el mismo el presidente 24-28, es otra gestión. Sí, claro. <risa> es otro gobierno. Pero mira. Eh, no vamos a distraer al presidente no, con eso. El, al, aquí hay algo importante. Y que hay que ver. De, primero se le critica al presidente que no esbozó, que no desarrolló. En cuáles puntos, en cuáles temas Y cuál es el criterio para la reforma a, esa, a, a, a esas leyes, a esas normas Pero ni modo que en un discurso de 33 minutos pueda entrar en detalle Pero, Además esas son atribuciones y competencias de su consultor jurídico claro. Para enviar esas reformas, esas propuestas de reforma a esas leyes Al Congreso de la República que es otro poder del Estado Pero además si en vez de durar 33 minutos el discurso dura una hora y media entonces, de... la, no, los cuestionarios van a ser no mareo. El presidente no mareo Si comienza a dar detalles, a describir que se fue de lo que se le cuestionó posterior al discurso. Si comienza a de dar detalle, entonces. Van a decir, no, el, es que no, es, es que te repito. Además, él, él, él, él es el líder de la nación. Él no puede estar en las particularidades. Él tiene que estar enfocado en los asuntos generales. Y sus funcionarios son los que tienen que trabajar el proceso operativo de esa visión, operativizar esa visión. Del, del, Presidente de la Repu del Presidente de la República. Entonces, ahora, hay que ver cuál sea, porque el Presidente de la República ha mostrado eh, voluntad, para no decir cierta voluntad, respecto a la, a la división de los poderes del Estado. Se da el lujo de decir, y así ha sido su, la práctica a partir de agosto, de nombrar a un Ministerio Público Independiente que, yo tengo mis reservas respecto a la palabra independiente, pero la verdad que está actuando con criterios de independencia. Porque eso es lo que tiene que ser. Oye, la ley, el, el Ministerio Público dice en la Constitución de la República que es independiente. Que se ponga a llamar al presidente para preguntarle qué decide es otra cosa. Entonces, el problema ahí no es de la ley, es del criterio de la responsabilidad y los valores que tenga el funcionario designado en ese puesto. A ningún funcionario, ningún ministro de educación lo nombra para que se robe los cuartos del 4%. Ahora, ¿dónde está el problema? Hay leyes, hay normas, hay sanciones que establecen esas leyes que dicen que si se, si se malversa o distrae los recursos del, de, de, del presupuesto, debe ser sancionado. Debe ser sancionado. Entonces, ahora, ¿dónde pienso yo que el presidente pudiera bien sí enfocarse para no perderse para que para que no se diga el año que viene que nos mareó respecto a este proceso de reforma, este eh, sí, proceso de reforma constitucional y de las leyes y algunas leyes en el país, es que yo te voy a decir algo, el Ministerio Público lo designa a quién? El Consejo Nacional de la Magistratura, el Consejo Nacional del Ministerio Público, que está constitucionalizado, oye, ¿cuáles son los problemas que hay aquí? Aquí se ha constitucionalizado la Escuela Nacional de la Magistratura, que es el órgano responsable de la capacitación y preparación académica de los aspirantes y jueces de la República Dominicana. ¿Tú sabes cómo funciona el Consejo Nacional de la Magistratura? En una mafia igualita que cualquier otro sindicato. Ahí solo llegan los hijos de los jueces. Ahí solo llegan los hijos de los jueces. Y de manera excepcional, de manera excepcional, los hijos de los funcionarios del gobierno. Entonces tú dices, ah, el hijo mío que estudia Derecho quiere accesar a la, a, a, a la escuela de la magistratura, no, no, no le es posible. O se quema en el examen, o se, le posponen tanto el proceso de, de, de elección que el muchacho no, no, no califica. Mientras tanto, por debajo se, se van eh, lo, los hijos de los jueces. El consejo, eso, es, eso es la Constitución. El consejo, el consejo del Poder Judicial, que es el órgano, de, es el órgano administrativo y financiero, del Poder Judicial ahí hay una, una sentencia hoy eh, una, una una disposición del juez de, no recuerdo un juez de la, de la Suprema Corte de Justicia ¿cuál es la posición, el magistrado Montero con una decisión abogados, sumamente importante, llamando a audiencia a los cinco miembros del Consejo del Poder Judicial que decidieron motu propio eh, celebrar audiencias, celebrar audiencias virtuales a los cinco jueces incluyendo al presidente de la Suprema Corte de Justicia en una audiencia para que dé cuenta, rinda cuentas. ¿Tú sabes por qué? Porque la que tiene, quien tiene compet, el órgano competente para eh, definir eh, ese, eh, ese tema de las audiencias, la Suprema Corte de Justicia y lo decidió el Consejo, Nacional, el Consejo del Poder Judicial el, lo que tiene que ver con la composición del Consejo Nacional de la Magistratura que está en la Constitución de la República ¿quién es la Constitución? ¿cómo va a ser el, fiscal el Ministerio Público Independiente si quien lo elige es cuatro jueces, cuatro, cuatro legisladores políticos representantes de dos partidos políticos el Presidente de la República, representante de un partido político el propio Procurador General de la República, que lo elige, lo, lo designa un presidente de la República, y dos jueces de la Suprema Corte Entonces, de Justicia. Mientras, Entonces, Mientras sea. Si, así, si se, pues, refor se, se reforma. El, el Ministerio Público es independiente, ajá, pero lo elige el Consejo Nacional de la Magistratura, que está compuesto por partidos políticos, por dos partidos políticos. Muy bien, Antigua, dentro de esas, eh, esas 12 reformas, reformas que tiene, que anunció el presidente. Eh, Previsto, llevar a cabo en, en, en esta parte lo que pueda hacer Todas, desde mi punto de vista, todas son importantes, ¿verdad? Todas. Ahora bien, ¿podría Antigua eh, describir, por ejemplo, tres, no que sean las más importantes, sino que pudieran ser la más viable que el presidente pudiera llevar a cabo en el largo o corto tiempo que le toque dirigir los destinos de este país? Es lo que tiene que ver con la reforma a la Policía Nacional, que se viene trabajando desde el año pasado, es sumamente y esa no, importante. No, no, no, él la presentó no, anoche como sí, parte no, de la reforma. Yo no me refiero a las que, la que sean las más importantes, a las que pudieran ser más viables que él pudiera ah, okay. llevar a cabo. Bueno, porque pero, o sea, dice, Yo creo que desde mi punto de vista, tal vez la más difícil sea que se pueda materializar la reforma policial. Pero recuérdate, yo, yo estoy planteando, como dice la gente, con ese, con esa maliciosidades humildemente, que, no que, un, un, que el, el, el director de la policía debe ser un, un, un, un, un civil, un gerente, una persona con capacidad, capaci, capacidad, actitud, con P y con C, con conocimiento y, y actitudes gerenciales para dirigir eso. Otra reforma que puede, que puede ser importante, el tema de la educación, la, la educación con ese 4% se ha convertido en un negocio, negocio. No tiene nada, nada, nada, nada nada de educación, de intención, de educación, qué puede, de formación. Entonces, ¿en qué beneficiaría la reforma para, para, para en cuanto al manejo de esos recursos? Al manejo de esos recursos, a las competencias de la propia de la, del propio ministro, de hasta dónde puede disponer de esos recursos, eso hay que revisarlo. Claro, porque ¿Mm? hasta ahora el, el 4% hacia, para la educación... Se ha visto que quizás no, no ha sido administrado de el la manera. Mira, ahora mismo se arma un no a partir de ayer a las 6 de la tarde, donde un encargado de la educación en la televisión, la educación virtual del Ministerio de, de, de Educación, renunció porque sí, sí, dice no, no. él en una carta que el ministro le quiso imponer un tema de una promoción, de una publicidad, de una compañía publicitaria y ahí está regado un ruido, no sé si las la razones que sean entonces ahí, ahí, ahí tiene que ver eso otra reforma es lo que tiene que ver con, con el tema de lo, de, de, del transporte en la República Dominicana la ley que regula o las leyes que regulan la, la, el transporte en la República Dominicana son muy disímiles, son muy variadas y sobre todo parece ser todas hechas por los sindicatos hasta de la República ahí, Dominicana hasta ahí hasta debe, debe haber independencia ¿Mm? Entonces, Pero eh, eh, Antigua, lo dejarán los dueños del país, hay, porque así es que hay que denominar a los sindicatos de transporte los dueños sí. del este país. Por eso es que te digo que todo va a depender, el presidente de la República asumió un compromiso muy grande ayer, porque ya este no es el país de antes, este es un país que ha cambiado, y yo digo que aunque, eh, si se quiere, critique mucho la forma en cómo la, la, la Marcha Verde se, se, se comprometió con el... Con, con, con este gobierno, con ese proyecto de, de Luis Abinader, pero a partir del 17, del año 2017, con la con la marcha, la primera marcha verde, este país despertó y el tema de las redes. Si el presidente de la República le fallaran sus funcionarios en la implementación de estas reformas, de estas leyes, quedaría muy mal. Porque debo decirte una cosa, los peledeístas son los que más leyes han hecho en el país. Claro, tuvieron 20 años. Ahora, cumplían las leyes, porque los creadores de la ley 7202 en su principio, eh, eh, cuando se implementó la ley de lavado de activos, es de los PLDistas. Lo que organizaron, aquí habían más de, más de 40 cuentas bancarias, o 40 cuentas del Estado, y el presidente de la República las concentró todas en una sola cuenta, o sea, todas las instituciones deben tener una sola cuenta, que no sean los ayuntamientos, pero antes, el tema de, la, de, de las nóminas y la luminilla. Ahora, ¿la, la, la, ¿la hacían cumplir? No. Entonces, eso es lo que hay que ver, qué tan comprometido estén los funcionarios del gobierno, y qué tan comprometido, que lo dudo que lo esté, qué tan comprometido está el Congreso de, de este país, con esos proyectos de ley bueno. Ahí, porque debo decirte pregunta, ok. que los primeros dañados o no beneficiados de si todo eso se organizara son los legisladores de la república dominicana mi pregunta es la siguiente antigua ¿apoyarán los legisladores del PRM las reformas Mira, impulsadas por si, el presidente? si me recuerdo si, si traigo a colación que este congreso le presentó al presidente de la república o al, o al senado, cinco jueces cinco eh, miembros aspirantes a la, a la Cámara de Cuentas, con compromisos políticos con el Congreso de la República Dominicana, incluyendo que propusieron al auditor de la Cámara de Diputados, si, si, not, si traigo aquí a colación que este Congreso, la Cámara de Diputados, le presentó al Senado, contra las intenciones del presidente, le presentó un defensor del pueblo en el que estaba Fidel Santana, y, y, y el otro de, de, de la fuerza del pueblo Como aspirante, como posible defensor del pueblo Que deben ser independientes, apolíticos si, si, si veo que ese congreso Es el que, el, que, el, el que le manda a la Cámara de Senadores La Cámara de Diputados Le manda al, al Senado Un código un proyecto de código penal eh, Para que no lo lean Pero usted, entonces, dijo, pero usted dijo ahorita que él es el líder entonces, ¿Quién, el presidente? el presidente? Sí, pero pero tiene un congreso sí, que está, por ¿Pero es el el está supuesto ¿Pero es el andar por el... No, pero es que el líder no quiere decir que sea el dictador, que sea el dueño no, no, de todo. No, no, Recuerda que aquí hay tres, tres poderes. Sí. Porque si él y es, ahí comienza ahí comienza la, la, la, la, la naturaleza de esa, de esa de esa reforma. Pero si eres el líder, no es el dictador. Si no. eres el líder, es el líder. Entonces. Pero ah, que, eh, no sé si lo que tú me quieres decir es que él puede influir o no, mandar influ, en ellos. No, influir no, que para para hablar con, con esa seguridad y ese optimismo y por optimismo que habló el presidente, es porque ciertamente pretende, se va a poner los pantalones en ese sentido. Ojalá. Ojalá antigua, y así sea. Tres cosas, antiguo, pues resalta de, de las 12 reformas que el presidente enumeró ayer que tiene previsto, ¿verdad?, someter y llevar a cabo, antiguo, entiende que tres son las más viables. La reforma policial, la reforma educativa, y la reforma a la, la, Constitución, tercer, de a la, la Constitución de la República. Así que nosotros agradecidos una vez más por la participación de Antigua aquí, como cada jueves en este segmento de política a otro nivel. Señor, gracias de nos portamos pues, bien con usted. Antigua, y, y otra reforma <ríe> que usted cree que sea viable y que quizás sea más inmediata, ¿por qué por decreto? ¿Reformas en el gabinete del presidente? ¿No las mencionó? No, ya eso a partir de hoy. eso. Quizá o sea, hoy comienza ya a, a salir. El, de... <risa> el presidente, sí, sí, el presidente sí. debe de garrapatarse. Sí. Garra, patarse, sí. Eh, bien, yo dije, bien. Yo dije los ¿Alguna sí. premonición de algún ministro que le puedan hoy cortar la cabeza? No, no. no porque los, los, ¿Por qué que los ministros son o representantes del empresariado dominicano o persona muy ligada al partido. Y otros que, otro que tienen garantía de que uno, que son dos, que son tres dependiendo de... Sí. Antigua, <risa> gracias por estar eh, con nosotros.